Bendiciones a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda su amigo Roger Muñoz, director de este Ministerio de Guerra Espiritual Cristo Libera Internacional. Vamos a presentarles a ustedes el recorrido virtual de lo que será la sede, este gran proyecto, mi hermano, la sede principal del Ministerio Cristo Libera aleluya aleluya mi hermano como sabrán ustedes este ministerio tiene más de 10 años estamos de 2011 en donde se han entrenado más de 200 mil hombres y mujeres que hoy en día son guerreros en guerra espiritual liberación actualmente tenemos más de 15 mil estudiantes también tenemos más de mil maestros y coordinadores. Queremos que todos estos hombres y mujeres que están entrenados en guerra espiritual y se están incluso entrenando y lo que se van a entrenar en el futuro tengan un lugar, una sede en donde podamos reunirnos, darnos, dar congresos, seminarios mundiales no podemos compartir. Esto es, es el objetivo, mis hermanos. Por tanto, te lo invito a participar de esta gran obra. mantengan en oraciones y sobre todo también necesitamos que nos apoye financieramente. Los que inviertan en esta obra, se va, va a estar su nombre colocado en una placa grande, que vamos a colocar en la entrada de la sede. Y cómo honrarlo, porque honrarlo a lo que es, a, lo, a lo que va a apoyar, porque es una obra eh, alta, eh, costosa, pero mi hermano, pero la obra a ser tremenda de bendición para el mundo entero. Así que necesitamos el apoyo de ustedes para esto. Eh, mi hermano, esto es tremendo, tremendo, porque en esta sede, eh, como usted va, van a ver el recorrido virtual que se va a presentar a consiguiente. Ahí vamos a tener eh, aparte de congresos mundiales, seminarios de guerra espiritual. Vamos a tener también, vamos a atender la obra social. Vamos a tener allá eh, centros de, de de de salud para los para personas con discapacidad. Vamos a tener a tener ahí personas que necesitan ayuda. Vamos a tener, a tener ahí va a haber su, su mercado. Vamos a tener eh, una clínica, una clínica. Eh, hermano, o sea que esto va a ser tremendo, tremendo, tremendo. Y sobre todo también un lugar donde usted se va a alojar. Sí, vamos a construir una especie de un hotel para que usted también, cuando usted venga de allá, eh, de su país, tenga donde alojarse. Esto es tremendo, tremendo. Así que, mi hermano querido, lo invito desde ya a participar de esta gran obra de Jesucristo. Y lo hacemos todo por él y para él, para su gloria, porque se lo merece, mi hermano. Él pagó un precio alto por nosotros en la Cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros, aunque no tenemos que pagarle, pero nosotros ahora nos toca ahora, ahora ser agradecidos e invertir en su reino, que su reino se extienda por todas partes, mis hermanos. ¿okay? Así que, hermano, los invito a poder esta gran obra, para honra y gloria de Jesucristo. Bendiciones. Bye.